Pasados los cinco minutos, entonces pasaremos, pasaremos a los turnos de preguntas que esperamos puedan ser respondidas de manera breve. Tiene uso de la palabra, pero no se sienta presionado. Eh, complete siempre sus ideas. Muchísimas gracias. Señor Presidente de la República, señores miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, he comparecido a esta reunión atendiendo a un reclamo de la sociedad dominicana la que me ha instado a presentar mi candidatura como juez de la Suprema Corte de Justicia y a cumplir con este formalismo dispuesto por el Consejo Nacional de la Magistratura En 45 años de ejercicio profesional como abogado, diplomático y juez de carrera de la República estimo que es imposible que el que no me conozca me evalúe en unos minutos Sin embargo de eso, paso enseguida a presentarme yo soy Ramón Horacio González Pérez, nací en una ciudad de poetas y mieles, la Atenas del Nuevo Mundo, la ciudad de los más bellos atardeceres, la Sultana del Este, San Pedro de Macorís, el viernes 13 de mayo de 1949 a las 10 y 20 de la noche. Fueron mis padres el licenciado Ramón Horacio González Rojo y su esposa la licenciada Mercedes Luisa Pérez Salazar de González Rojo. Ambos filósofos con estudios en Realismo Social en la Universidad Internacional de Prodeo, Roma, en Italia. Yo cursé mis estudios primarios en el Colegio San Esteban de mi ciudad natal y en la Escuela Particular Evelyn en el Ingenio Consuelo en San Pedro de Macorís. Mis estudios secundarios los realicé en el Liceo Salvadoreño en San Salvador, República del Salvador, donde mi padre desempeñaba funciones diplomáticas. De allí pasé a los Estados Unidos de América, y en el George Washington High School, en junio de 1968, me gradué de bachiller. Vine al país en 1968 a estudiar mi carrera universitaria en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña, graduándome en 1972 como licenciado en servicios internacionales. En 1977 me gradué de licenciado en Derecho con honores Magna Cum Laude y doctor en, la, en, la, en, la, en esa misma alta casa de estudio y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como doctor en Derecho también con honores Magna Cum Laude. Mi doctorado en Ciencias Administrativas y Derecho Internacional lo realicé en la Universidad de Gliestudio de Roma, en Italia. También estudié en la Academia de Derecho Internacional de la Haya, en el Instituto Internacional de Altos Estudios en Derechos Humanos. Hice una pasantía en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en Ginebra, Suiza. También estudié un curso de Cultura y Lengua Italiana en la Universidad de Siena. Y la pasantía en, de mi carrera diplomática la realicé en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, donde mis profesores Aldo Moros, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores y cinco veces primer ministro de Italia y el embajador Adolfo Maresca, un prominente jurista y diplomático italiano, me dieron la oportunidad de eh, eh, servir al gobierno italiano como, como extranjero y hacer esa pasantía en ese estado. Inicié mi carrera en el servicio judicial en 1978 como fiscalizador del juzgado de paz Posteriormente, procurador fiscal en el juzgado de primera instancia. Y el 19 de noviembre, perdón, el 19 de marzo de 1980, el Senado de la República, a unanimidad, me nombró juez de la octava Cámara Penal del juzgado de primera instancia del Distrito Nacional. El único juez del país que obtuvo los 27 votos de los 27 senadores que integraban el Senado en aquel momento. Al término de mis funciones como juez, pasé a ser director y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. También fui asesor del Consejo Nacional de Educación Superior, el CONES. En 1986, el gobierno de los Estados Unidos de América me ofreció, me ofreció una posición diplomática en Santo Domingo, la que acepté con la autorización expresa, del, del excelentísimo señor presidente de aquel entonces. Dirigí allí un proyecto de administración de justicia regional que incluía a los países de Centroamérica y la República Dominicana para mejorar el sistema de administración de justicia en nuestros países. Es un proyecto multimillonario. Ahí está mi evaluación, ustedes la tienen, y las recomendaciones que hizo la Embajada de los Estados Unidos. Un extranjero a quienes le, lo distinguieron eh, ...admitiéndolo obtener información clasificada. Por razones familiares, nos trasladamos en 1990 a los Estados Unidos de América, a Long Island. Y la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, tanto a mi esposa como a mí, nos otorgó el privilegio de, la, de una licencia para, para ejercer la profesión de abogado como consultores legales. Ejercí en Los Ángeles, California en San Luis, Missouri, en Dallas, Texas, en New Jersey, en Nueva York, en Washington, en Florida, en Puerto Rico. Tengo una vasta experiencia como profesional del derecho. Fui abogado de una de las, import de la de las más importantes empresas de telecomunicaciones del país, defendiendo sus intereses en embargos, de, de, de, referimientos, demandas en daños y perjuicios. También en materia laboral, junto con mi suegro, el doctor Lupo Hernández Rueda. Casos importantísimos de connotación nacional e internacional. No solo defendíamos a las empresas, sino también a los trabajadores. He también he ejercido en otras materias como marketing, corporativa, migración, etcétera, etcétera. En 1995, el gobierno nacional me eligió encargado jurídico de la Lotería Nacional. Y allí me tocó defender con ahínco los intereses del Estado Dominicano, puesto que le habían eh, embargado las cuentas al Banco Central y al gobierno dominicano, y tuve que viajar varias veces a Nueva York para reunirme con los colegas en los Estados Unidos y defender a mi país. En 1997, el 15 de agosto de 1997, la nueva Suprema Corte de Justicia del país me designó a unanimidad también juez de la Tercera Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. De ahí fui promovido por estricto escalafón a juez de la Corte Penal de Santo Domingo, posteriormente a juez presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cargo que ocupo hasta este momento. Soy profesor, de la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo desde 1981. Dentro de mis distinguidísimos alumnos se encuentran diputados, senadores, jueces de la Suprema Corte de Justicia, ministros de, del gobierno y otros prominentes abogados de la nación. Tengo esa satisfacción me siento altamente orgulloso de que mis alumnos me hayan superado. Dicen que un buen profesor es aquel que sus alumnos lo, lo han superado. Mis alumnos me han superado. Y me siento feliz por ello, porque he cumplido con una vocación de servicio ininterrumpida. Sí. Bien, brevemente. Sí. Brevemente decirle que he recibido numerosos homenajes, que no valen la pena mencionar, ustedes los tienen ahí, y que he escrito varias obras, debidamente registradas por, con el derecho de autor, la nacionalidad, el juez ideal, una obra elogiada hasta por su eminencia reverendísima el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, los incidentes en materia penal y otras inéditas que como yo la he publicado con recursos propios serán oportunamente publicadas. Yo estoy a disposición de ustedes para contestarle cualquier pregunta que se refiera a mi vida personal, a mi vida académica y profesional y también en la justicia. Muchas gracias. Lucía, tiene la palabra. Buenos días, reiterada, magistrada. Muy buenos días. Eh, conforme a la resolución número 19 del 23 de agosto de 2006 de la Suprema Corte de Justicia... ¿Qué significa la... ¿En qué consiste la seguridad jurídica? Debo decirle, señora diputada, que yo soy un juez de carrera y un juez de verdad. Los jueces no podemos emitir opiniones puesto que luego nos sacan en los tribunales lo que dijimos. Sin embargo... En su, con relación a su pregunta, que espero que no afecte posteriormente eh, eh, el ejercicio de mi profesión, usted decía que la revisión 19 se, se refería a. Una resolución sí. eh, emanada de la Suprema Corte de Justicia sí, sí, sí. del 23 de agosto de 2006. Según esta resolución, sí. ¿qué significa? Ellos emitieron lo que. ¿En qué consistía la seguridad? Jurídica. Yo le hago bueno, esta pregunta a usted. Bien. La seguridad jurídica consiste en el cumplimiento de las normas constitucionales y legales de la República, en interés de los ciudadanos y para llevar el debido proceso de ley. Bien, gracias. Gracias a usted. Buenos días, Ahora, buenos señor días. Ramón, Horacio González Pérez. ¿En qué consiste el interés casacional? Si existe esta figura en nuestra legislación, el por, interés, casacional, y si existe esta figura en nuestra legislación, claro, la Constitución de la República establece el recurso de casación, con qué fines, o de que los jueces, de que los jueces de la Suprema Corte, en funciones de corte de casación, determinen si los jueces de la Corte Ajo aplicaron bien o mal la ley. Y esa jurisprudencia de la